Espera, enséñalo, susta la camiseta ¿Lo ves, Kike? Zelda lo no será tu madre Ah, hola Hola, <risa> bueno, muchas ah, gracias mira, qué chula <risa> Pa' ti <risa> Retro Games Retro Games Retro Games Retro Games Muy buenas retrofrikis. Eh, enciéndela eh, <risa> la luz. Tenemos aquí una cara nueva, que es Jauma del canal de Toyaban. Nos ha traído cosita, ya nos contará después. Tanto aquí una cajita. No, luego lo olvidará. una luego especie de unboxing. Sí. Un <risa> tenemos a Dani de Room <risa> Y tenemos a Susa, que ha repetido, más estaría siempre aquí con nosotros. Nunca se sabe, ¿no? <risa> no la presión, Susa, la, la voz que siempre ha salido en Friki Room Es ella, ya podéis ponerle cara a su voz Luego tenemos por ahí... Mira, hoy no lo voy a dejar presentar el último Tenemos a Kike Hombre, hola, gracias <risa> buenas, Buenos días Estamos en el curso directo 11. 11 y 10 minutos la, de, la dicen canarias Eso Y luego tenemos por ahí a Jaime De Frikirun también Buenos, buenos, días. Con unos pequeños problemas de internet. Hoy no lo vais a ver. Hoy está conectado por ya teléfono normal porque ha habido un accidente por ahí por su zona. <risa> ¿Un incendio? Un incendio. Bueno, si os parece, vamos a empezar con el primer retrojuego. Bueno, yo he traído algunos Bomberman. Bueno, buenísimos. Que que es un juego que, pues, de pequeño yo, claro, yo tenía el Mega Drive. Y la primera vez que jugué al Bomberman fue, fue el de la Mega Drive Y... Y nada, pues la verdad es que... así sido, sido una... Bomberman... Ahora me he convertido en una especie de coleccionista de Bombermans Porque... No me extraña No tenía... O sea, yo me acuerdo de la Mega Drive que jugaba Y siempre era como mi juego favorito, ¿no? Y cuando... Cuando estuve con Dennis En Japón Pues en... Me acuerdo que en una, en una recreativa Pues estuve ahí Viciándome al Bomberman Fuimos los dos ahí jugando y dije, hostia, pues me voy a, digo, voy a volver a retomar esto Y, y nada, y me, me compré la Game Boy y eso, y los juegos de Super Nintendo Y nada, me acuerdo que era un juego muy divertido, pues eso, ¿no? Porque es como muy rápido y tienes que estar todo el rato atento De que no te pillen las bombas y de los personajes y tal De no inmolarte molarte los sí, sí, sí. los lo, lo típico que... Es muchísimos reflejos y adaptarte enseguida a las situaciones Los que hayáis jugado, seguro que alguna vez recordáis algún momento De que quieres matar a uno y de repente te encierras a ti mismo y dices ¡Ja, no puedes saltar, no puedes hacer nada, ¿no? Y luego ya empezabas pues con que si que ibas cogiendo más ítems y pues podías chutar la bomba o podías correr más Y luego te vienen los canguros que podías saltar por encima de los bloques Entonces era como súper divertido, no es uno de los juegos de, de mi infancia que, que recuerdo con más cariño Y cabrones también ¿eh? y, sí, sí, sí. y cabrones, sí, sí, sí Sí, sí, había... yo, yo he tenido momentos de de tensión con amigos de era, a... era, era ese, yo creo que ese con el Mario Kart eran lo, era los típicos juegos de que cuando alguien se cabreaba, apagaba la consola en plan de, pues si yo, yo pierdo o no juega nadie, ¿no? Sí, bueno, y, o, de y o de pegarte amistosamente con los amigos sí, sí, sí, sí, sí, sí es un momento real. bueno, es que el que me pegaba se iba de casa, pero <risa> ¿entre nosotros era? violencia justa pero... pero con el Mario Kart sí que me he pegado <risa> sí, sí, sí, sí, sí. Con el Mario Kart eh, han habido bullas, bullas tendría que haber traído el Mario Kart, me cago en la leche Pero... Ahora otro, es que la que ya. estoy viciando con la Switch lo estoy reviviendo, ¿no? online Pero... pero eso, entonces... Eh, eso, el Bomberman pues tuve ese luego... Con la Game Boy la tengo desde hace poco, en verdad Pero luego con Super Nintendo también lo juego alguna vez Y luego ya con... con la PSP tuve uno que bueno, cuando digo tuve quiero decir los alquiler, ¿sabes? Porque <risa> que de hecho diría que es una saga salió en todo. En sí, sí, sí, ha salido para hasta ¿sí? en Gaze debe haber salido. Sí, sí, sí, en no, no, no. de todo, de todo. Sí, sí, sí. Y y eso y me acuerdo pues que incluso de pequeño tenía muñequitos de había una versión, no sé si era de la 64 o algo así que el diseño del Bomberman era como que tenía la bomba aquí en el que tenía como no había, había uno que tenía como la bomba aquí en la, en la barriga y me acuerdo que yo de pequeñito bueno en casa de mis padres estaban unos muñequitos pequeñitos que apretas por detrás y, y salía pues, la bomba ¿eh? era una canica sabes pero pero pero era bastante era bastante guay no sé siempre me ha hecho siempre me ha hecho mucha gracia y no sé y por eso he traído el, el jueguecito y ahora que todavía no lo tengo pero ahora que ha salido el de la switch pues que ni siquiera lo he jugado porque tengo la switch desde hace dos semanas o así que me la pillé pero he priorizado y me pillé antes el Mario Kart y el Splatoon <risa> porque el plato, es el momento sí. ahora, ¿no? de jugar eso y el Bomberman pues también, pero ya, ya me lo pillaré más, más adelante, no hay prisa y no sé, poco, poco más que decir, he traído más cositas pero la veremos más, más adelante no sé, ¿vosotros habéis jugado al Bomberman de pequeñitos o...? Sí. Bueno, vale, más mayores, pero a... A... Sí. Yo Al de Cube, sobre todo. y también al de Cube, y al de Gamecube yo he tenido uh, pero ataques de risa, sobre todo con... Había una pantalla en la que, en la que tenías todos los power-ups al máximo y entonces empezabas y además no había ningún obstáculo, solo estaban las columnas mínimas y hasta entonces claro, empezabas y claro, si jugabas a 4 y como 4 fueran los normales como tú, lo claro, era empezar y todo el mundo decía fra, fra, fra, fra, porque metía como hileras de a lo mejor 10 bombas y no, no moría alguien siempre. Y si era 3, 2, hasta que petaban las bombas todo el mundo moría. Sí, sí, sí, sí, era muy divertido. Sí, sí, sí, sí, además tenía eso que el de Q, realmente tenía una inteligencia artificial. Ya no solo por esa pantalla, sino porque vias en algunas sí, sí, sí. pantallas. De que depende cómo. Lo bien que lo hicieras, la máquina se adaptaba a tu nivel. Sí, que bueno, eso sí. a, a, muchas veces pasa en Nintendo, ¿no? Pero. Pero que en este juego se notaba o, sí, o se percibía en es cierto que modo. Sí. Y que sí, se adaptaba sí. al, a lo, lo chungo que fueras ahora, tú. Ahora, ahora quiero una GameCube y sí, sí. jugar. Mira que Nintendero y te da Super Nintendo, la Wii todo, Pero la Cube como oh. me da. Compate la, me la, me la, la, o la, la, la primera Wii la, compatible con la Cube. Exacto. Ah, yo la tengo, ¿La? claro. La la que se, ¿se abre la tapa? Sí. Eh. Pues esa es compatible con yo la Cube. tengo la Wii, la primera que salió al menos en España. Sí, Perfecto, sí. Pues es compatible. Sí, sí, ah, vale, vale, sí, no sí, sí por eso tiene la tapa, porque puedes enchufar los mandos de Cube. Con que te compres el ah, mando es verdad! De... Porque claro. la segunda versión le lo quitaron. Sí, si contaron... de hecho tenía mandos de la Cube para, sí, claro, para jugar, claro, es, claro, es verdad, verdad es sí, verdad. Sí, sí. Pues con eso ya, puedes, ya puedes jugar a Cube. Te, jugar te jugar. pillas el. el comprar, y ya, está, ya lo tienes! Sí, sí, La Cube es muy buena, eh. Tenerla no está de más, pero. Pero entiendo que es un trato. de te en el Cash valía muy poco. Sí. Si no, las han subido. Supongo que las han subido, pero yo recuerdo en la época: por 20 pagos tenías una QB, sí, con Mando. Sí, sí, sí. hasta con alguna caja. Y yo recuerdo haber comprado, no sé si por 20 o 30, una que te, que venía hasta con el Game Boy Player debajo. O sea, podías jugar a los juegos oh, de Advance okay. en la cuba ah, ¡Qué maravilla! Sí, ya ¿cómo ves? la.? Y aunque estaba ya puesto, pues lo vendían tal cual todo junto Y Bien. creo que me costó 20, 25 euros, me parece, oh, me parece Bueno, teniendo acaba. la Wii también la conversación. ¿Eh? Una, una pregunta, yo no sé si lo habéis comentado eh, ¿Lo he flipado yo o tengo yo un recuerdo vago, lejano De alguna versión para Game Boy de Bomberpa? Sí, si si que... sí, bueno, sí, ¿no? <risa> sí, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí Sí, sí, ahí Pone dos y tres, o sea que debe haber uno, uno sí, también Sí, o sea, como... sí, esto los pillé en Japón y el uno lo encontré, pero... Ya, yeah. claro, muy caro yeah. Yo creo que tengo uno pal que compré hace mil años en Converse Yo creo que en casa no he jugado a nada Solamente me, re, me suena el, lo de Game Boy un poco, no sé cómo y, y, en, y en arcade Yo creo que en casa no... Nunca me ha llamado así mucho la atención, la verdad Además, Tengo juego para jugar con gente solo Sí, con gente. sí. Me Y me estoy volviendo un poco loco con el de Game Boy Porque a ratos en casa voy jugando Pero es de esos que, cuando claro, no guarda la partida Entonces, te tienes que apuntar el código cuando acabas la password, pantalla, sí. te dice, vale, código de la pantalla, entonces te lo tienes que apuntar a un papelito, o las notas del iPhone o lo que sea, sí, sí, y hay sí. a veces que me paso dos o tres niveles, y digo, vale, pues luego sigo, y la apago y digo, mierda, me no ha apuntado pero el código, vale. entonces te tienes que volver a pasar, sí, o sea, ¿eh? Sí, sí. Pero, pero bueno, es igual, vale como... es divertido. Sí, sí. No, además mola porque a veces la, la, la inteligencia artificial es un poco como en Mario Kart, o sea, tiene momentos muy de... Pero qué hijo de pip, sabes, pues yo recuerdo a veces de estar ahí, ahí a mi bola haciendo cosas y, y tener a lo mejor a una máquina que coge y a lo mejor tiene un ítem que te, que te permite pillar las bombas y tirarlas y entonces, claro, eh, lo que normalmente pasaba era de que si estabas en los márgenes y tú lanzabas una bomba hacia el margen aparecía por el otro lado, tú a lo mejor estar en el otro lado así, trasteando y el otro hacía pum te caía la bomba por el otro lado y te cerraba Y te jodaba, te jodía. Y a tomar Porque claro, tú a lo mejor estabas mirando en tu entorno más inmediato sí. No estabas pensando en esta en el otro lado me la va a tirar Y sí O en, hay un ítem que es chutar la, la bomba Y yo recuerdo de, de, de coger y dejarle dejar una bomba Y que a lo mejor la bomba se deslizara Y sí, había uno que era chutar yo... la bomba por encima de los bloques sí. Que <risa> será el más cabrón Porque <risa> se veías a uno medio encerrado y dices <risa> Buah, le tiré una bomba y sí, ¿eh? sabes Sí, sí, sí Sí, sí o sea, es que habían ítems muy, muy, muy putos muy... <risa> Bueno, y cargar las bombas Que son algunos podías levantar la bomba Cargarla y hacer una bomba que, que explotaba en v más sí, sí yo, yo Ah, creo... en plan de expansión sí, sí, sí, sí, sí. Ah, sí, no... En el no, Gamecube, de hecho Había unas Que, que eran las bombas P Que nosotros llamábamos Pepino Pero no, era de Power Up Extremo Y que petaban mucho más fuerte Que si además las juntabas con otras Porque a lo mejor había una allí y tú cogías y chotabas otra, creo que era si la tirabas encima No recuerdo exactamente o sea, como era Si dos chutaban dos bombas, Exacto, uno con otra otro Exacto dos, entonces, Se juntaban, se en una se grande, juntaban claro. y se hacía una enorme Y aquello era un... pero un apal de... Sí, sí, sí de pantalla a la mierda Y yo recuerdo de momentos estos de... de toma, cabrón, y el otro, toma, tú no, no toma, no, no, no", Todos muertos O el que estaba más apartado, que estaba su bola ahí Veía como todos salían volando de... O sea, esos momentos eran muy divertidos, tío Sí, bueno, también había el item ese de que te envenenabas y Sí, de, hostia, sí Y entonces Además el, a random. Exacto, <risa> que hemos apuntado en el de Gamecube Es que era totalmente random Y entonces había uno de los modos Que a mí más me gustaba Que era en el que Entrabas como en modo de speed de, uah, loco, Y vas corriendo a toda hostia Y no parabas de dejar bombas Mm -hmm. No paras de dejar bombas, entonces claro, a lo mejor ibas huyendo porque realmente vas huyendo de ti mismo Porque no paras de dejar bombas Y claro, to eh todo el mundo era, ver, no cabrón, deja de tirar todo <mys in heaven> toda la peña petando y a lo mejor morían todos y tú ganabas Y eras en teoría el que estaba sentenciado de, de pasar diñarla Y hostia, esos momentos tan caóticos sí, sí. en el... A, aparte, que eso se, se, se, si tocabas a alguien se contagiaba entonces pues acabas contagiándolos <girdas> a todos y todos saltando bombas como cabrones ahí Y brillar sí, la sí, sí. de parte Incluso Acabamos descubriendo un combo que era. La, había una especie de, de camisa de fuerza que. que hacía. Te hacía protección y vulnerabilidad durante. Durante unos segundos. Sí, sí, 30 segundos, 20 segundos. Entonces, había un modo que cogías la bomba más pepino. y la vulnerabilidad De manera que. Si la. si la tirabas petaba y tirabas y entonces hasta acababas como metiendo una especie de bulldozer y <risa> vas persiguiendo a la peña por en la pantalla lanzando bombas pero claro que llevas la pantalla no te hacía nada claro alguien activaba eso todos ahí por patas, no cabrón cabrón sí, o sea, sí. una risa una un risa? juego guay ¿eh? sí en plan multiplayer para jugar con sí, colegas sí, y, es y todo eso amiga. siempre a mí es uno de los juegos que más que más me han gustado junto con ese junto con el, el Mario Kart sí, sí. y en su día el ¿Cómo se llama? Oh, el Golden Eye de de los 64 Bueno era uno de los juegos que, que, que más amistades sí, qué Te han hecho perder <risa> <risa> sí. Eso, Esa es la frase, esa es la frase Sí, sí Dani, ¿pasamos a tu juego? Hostia Ya sé que se me había olvidado Tengo, tengo aquí el Sí, <risa> yo estaba aquí tan feliz y digo, sí Me pongo la imagen, pues si no te acordabas cuál era Sí, sí, el, el <risa> <castelo> <risa> de of Illusion clasicazo Sí, sí, sí Vamos a Pues nada este juego lo, me lo compré en su momento cuando salió ¿El título? Castel of Illusion <risa> Exclusivo de SEGA, ¿no? Starling Mickey Mouse, sí Qué maravilla ¿Y forma parte de una saga o...? Sí, sí, de sí, no? sí, sí. sí eh, de eh, Salió en Mega Drive, luego salió en, como recuperatorio en Saturn, solo en Japón eh, es, un, es un plataforma, de scroll lateral eh, Dura... te lo puedes pasar entre una hora y pico o dos, más o menos eh, forma parte de, de una saga que hicieron tanto Japón como, como Estados Unidos. En Japón se llamaba, era la saga I Love, ¿vale? O sea, me gusta. Eh, y era, el primero fue Castle of Illusion, que era I Love Mickey Mouse Foshigi no Shiro Daiboken. O sea, que era como, eh, me gusta Mickey Mouse la aventura en el castillo misterioso. ¿Era de, de Mega o de, más de Mega? De Mega, de Mega. Vale. Luego hicieron un port para Mastering Gear. Eh, la siguiente parte fue, creo que el Quackshot. No, fue el World of Illusion, que era El Of Mickey and Donald Fushigina no a Magic Box, porque se meten dentro de una, de una caja y tal. Y luego está el Quackshot, ¿no? Que era El Of Donald Duck, George y no Estados Unidos lo, era la saga Of Illusion, eh, starring quien sea. Pero es, se les fue la olla, ¿no? O sea, porque es como que les moló la coletilla y se vinieron arriba y, y hicieron el Castle of Illusion, el Land of Illusion, el World of Illusion, el Legend of Illusion, el Power of Illusion. ¿Sabes? ¿Qué dices, tío? Claro, claro, claro, ¿Sabes? Tranquilo. ¿sabes? Eso me es un Tales of, ¿no? <risa> sí, sí. Dos anormales, ¿cuántos llevan de Tales, tío? 22.000. Sí. Eh, que el Power of Illusion eh, lo descubrí que en realidad es es como un homenaje al Castelo Evolution, es un bucle por otra vez y salió en 3DS salió después del Epic Mickey 1 y salió a la vez del Epic Mickey 2 vale, era, uh -huh. o sea, creo que era como un intermedio vale. eh, que también una cosa que me rayaba en el título porque claro, a la hora de introducirlo si eres coleccionista o, o a la hora de buscarlo es como que la colectiva forma parte del nombre, ¿no? Eso, o sea, es, eh, yo qué sé, el, eso, Castle of Illusion, Starry Mickey Mouse, eh, World of Illusion, Starry Mickey Mouse and Donald Duck y tal, ¿no? ¿Qué dices? O sea, es, es necesario poner el nombre. Me refiero hostia, no me jodas, pensaba que era Arnold Schwarzenegger. ¿Sabes? No sé. O sea, tampoco es necesario. En, en, el, en el título japonés, a no lo esté poniendo, yo qué sé, o sea, me gusta Mickey Donald, lo introduces en el título de una forma más natural. No sé, bueno, ya está, estoy protestando, ya tengo que protestar. Eh, lo desarrollaron... El equipo este AM7, que es uno de los equipos de Sega que van haciendo, AM1, AM2, AM3 y tal, y estaba la diseñadora esta, ¿cómo se llamaba?, la Emiko Yamamoto, Emirin, Arias Emirin, que bueno, o se habían participado en en otros proyectos, eh, habían participado, eh, esta mujer participó en, ¿cómo se llama?, en, sea, en, el, en el Kingdom Hearts, bueno, o sea, en. En sagas bastante potentes. Y bueno, a ver, la crítica en su momento le dio muy buenas, de muy buenas puntuaciones. De hecho, la media era 9, 9, 9 y pico sobre 10. Los graficazos. Sí, sí, o sea, el, el, la peña pues eso, los gráficos, porque teniendo en cuenta que la consola en su época, la Mega Drive, podía mostrar entre 61 y 64 colores, dependiendo de la tecnología que se usase, de una paleta de, si no recuerdo mal, 512. O sea y con 64 colores, ¿sabes? O sea, hicieron una auténticas maravillas. Eh, la banda sonora también era, la banda sonora era increíble para la época, era una pasada, sobre todo Mega Drive, porque era difícil hacer una banda sonora buena. Aunque potencialmente tuviera una arquitectura buena, no, no era lo no, no era normal, por desgracia. Habían tres niveles de dificultad, y esto lo comento, que dices, bueno, oh, ya vais, cuidado. No, pues que había una anécdota con el primero. Que no era easy normal hard, era practice normal hard. Tengo un colega, salió la anécdota, que se puso a jugar en, en practice. Yo siempre, normalmente jugaba siempre en normal, ¿no? porque para mí fácil era para tollacos. Pues. Porque me habían picado siempre los colegas de easy porque eres un pringado. Y siempre, ¿sabes? Por eso de complejo en Florida, siempre jugaba en normal o en hard. Y resulta que el colega jugó en normal, digo en, en practice, y solo tenéis tres pantallas. Y además súper recortadas. Sin jefe, ni nada, ¡pum! y te sale el final. Un final más resumido, pero ya está. O sea, el juego te lo pasas en. No, es que no llega ni a 10 minutos. Y, claro, el colega rayado siempre, porque en su época, claro, el tío se pensó que el Castle Evolution gráficamente está muy bien y la música también, pero es una puta mierda, súper cortísimo. No fue hasta hace tan. A lo mejor era un año que le dije. Pero aunque jugaste, no, en practice, pues, imbécil, si eran tres pantallas, juegan normal ¡Juego de hostia, ¿verdad? O sea, sí, es una troleada que hicieron, sí, sí. De una Hace poco, video, justo un vídeo de Youtube que hablaba de juegos que troleaban a, a los usuarios y sobre todo de esa época, y que esto no era un caso especial, de que había muchos sí, juegos sí, de... Vimos, más. Pues, pues el vídeo era de juegos que te putean si juegas en easy, en fácil sí, sí, sí. Y, y muchos eran de esto, sí, sí. de no, no, pues si juegas en fácil, sí, sí. pues tienes sí, el, el, creo que... El Twisted Metal y varios juegos sí, sí. De Esa el política de... de sí, sí. Tú juegas en ¿Tú fácil, vale, pues es una práctica Es un tastet, es una sí, demo sí, sí, sí. Pero no sí. te vas a dejar jugar el juego entero eh, uh, Ocupaba 500 kilobytes O sea, en... En, en, mega, mega, en ¿no? megabits Sí, pero esto es que an, antiguamente se calculaba todo en megabits O sea, serían... O sea, multiplicándolo por 8 y dividiéndolo por 124 serían 4 megabits ¿Vale? <risas> Serían 4 megabits que en la época, 4 megabits eran, era poco, o sea, había juegos de 4 megabits que eran una socia, eran muy malos. Y este juego, 4 megabits hace maravillas. Y que bueno, que participaron en la creación una cantidad variable de gente entre 12 y 26 personas. O sea, que <risa> eran 4 gatos, eran, era bastante peña. Eh, decir que por suerte tiene un, un test de sonido, o sea, te podías escuchar las cancioncicas en las opciones. Y nada, pues la historia pues es lo de siempre, ¿no? Eh, está Nicky eh, y Mini por ahí, aparece una, una bruja eh, que dejó de que estén de camping. Ah, pues mira, secuestra a Mini para variar, eh, porque era la época de secuestrar a la y se la llevaba para exprimirle la, la belleza, ¿no? Que dices, ¿te llevas a una ratón humanoide de metro y medio para pillarle la belleza? <risa> o sea, en los planteamientos es un poco como, bueno. Y qué dices, bueno, además, mora, ¿no? O sea, es, parece como cachondeos. Una tía que se lleva un ratón para hacer experimentos con ella. Era científica, era una bruja científica. Eh, y nada, pues, era... Tenías que explorar varios mundos. Eh, habían una razón de unas 3-4 pantallas por, por fase, ¿no? Por mundo. Era muy variadas. La verdad es que tenías... O sea, al final de cada fase tenías un jefe y el jefe te daba una esmeralda. Tenías que recoger siete Esmeralda, como Sonic Además, las tenías que recoger para poder acceder al final, como Sonic Y también para transformarte en Super Mickey, no, es problema Pero hemos estado bien, ¿no? A ver, ahí Mickey Super Guerrero Eh... Ya que era ya O sea, algún crossover de crossovers de crossovers. Hombre, he hecho Mario Rabbids O sea, todo es posible ¿Por qué? ¿Por qué con ellos? Ya, ya, ya, ya. Me odio los rabbits. bueno, es... ¿Sí? bueno no, no, no, no. Me todo. También gusta mucho. El, juego, el gameplay del juego estaba estaba muy currado, era como un Mario: podías podías caminar, corrías automáticamente si bajabas por alguna por alguna rampa. Tenías un botón asignado para proyectiles que los podías ir pillando mientras ibas jugando. Luego también, eh, lo, que me hace, lo que me hizo muchas gracias es que. O sea, aparte de que el movimiento estaba muy bien programado y que tenía inercia no molestaba. El salto era muy preciso, pero para poder eliminar a los, person a los enemigos tenías que saltar y en el aire volver a dar el salto y entonces ponías el culo ahí, todo crecido, y entonces rebotabas con el culo en, en, en los enemigos, ¿no? Que, que, que lo encontré un poco como de, hostia, pues, ¿qué tienes en el culo o sea, Porque si te dan los enemigos en cualquier otra parte te quitan porque tienes energía. Eh, uh -huh. Pero si te dan el culo no, tienes el culo blindado, como arroyo no sé. Eh, dándolo <risa> dándole otra vez al salto, dices? Eh, sí, saltabas si y lo al salto, entonces el tío se, tira, se tiraba de culo, ¿no? Bueno, o sea, lo con... estaba viendo y tenía la sensación de que era saltando de hacia abajo. No, no, super no. Incómodo, ¿eh? Es súper incómodo, Es dos veces al salto, dos veces al salto. Uh -huh. Y... Y entonces, bueno, también él eh, tiene un punto como el Mario, hay pantallas en las que hay agua, ¿vale? Y si te metes, pues no te aguas ¿no? Que dices, mira, es un ratón anfibio, yo qué sé, como el Mario. Y también hay a veces que hay como lianas, te puedes colgar de ellas, está o sea, la jugabilidad está muy variada, no solamente son saltar, saltar y punto. ¿Es eh, la que ibas con la alfombra también? No, ese era en el World of Illusion. World of Illusion, vale. O no sé si en las, yo estoy contando la versión de Mega, las versiones de Master y Game Gear no, no las tengo por la mano. No, no, la no, super, super, super, o sea, World of Illusion. Y... Y nada, pues, eh, lo bueno que tenías es que aparte de tener varias vidas tenías energía o sea realidad empezabas con tres puntos de energía podías ir consiguiendo más durante durante las pantallas o sea que, que te tocaran no era como un mario de punto y fuera o, o como un sonic si no llevabas anillos aquí podías tener hasta cinco toques y ya le... eh, tampoco hay tiempo para pasarte la pantalla pues tírate el tiempo que quieras y entonces una de las cosas que, me, que que me rayó, me rayó, o sea, me, me, me intrigó del juego, era que cuando tú acababas, te acababas todo, toda una fase, todo un mundo, y vencías al jefe, te aparecía entonces una puntuación, ¿no? un, como un recuento de la puntuación. Y yo los, los, los bonus que te aparecían nunca llegué a entender cómo funcionaban, ¿no? O sea, era como era eh, bonus por, por, por clear, clear bonus, ¿no? Ya, o sea, entiendo que es por acabar, pero sube o baja si sí, a lo mejor lo acabo antes o no me lo acabo antes, o, o cómo me he cargado al jefe, o, Siempre la misma cantidad, ¿no? Luego había el, el Technical bonus. bonus. ¿Por qué? O sea, es que si matando a los enemigos, si a lo mejor vas cayendo uno encima del otro seguido, o si no pierdes vidas, o, o si no lanzas los yo que sé, los, los proyectiles y, y no dan a nadie, o sea, no los pierdes. Y el sí, Secret vamos, Bonus. ¿Tenía? No tengo ni idea. O sea, me daban puntuación y a veces me pasaba juego, y, porque yo me apuntaba la puntuación ahí, para ver. Y claro, había veces que decía, hostia, lo he hecho muy bien, mirabas la puntuación total y y has he hecho menos que la otra vez. ¿Por qué no? O sea, eso, Un misterio. ¿no? misterio Misterio de la vida eh, <risa> No, bueno, y nada, decir ¡guau! Y nada, pues decir que, pues eso, que, que tanto la, el apartado gráfico a nivel de, de la interfaz estaba muy, estaba muy bien, era una barra abajo, no te molestaba Y tenías lo justo, ¿no? Los puntos de vida, las vidas, eh, el, la puntuación y los ítems que, estaba, que podías lanzar el diseño de los sprites estaba también muy bien a nivel, a, a nivel de gráfico, o sea, realmente veías la animación y, y, el, y el colorido y los tamaños de, de ciertos personajes, estaban muy currados. De hecho, por, el, por las, los mundos tenían ambientaciones diferentes. Había uno que era, o sea, había el bosque, un castillo, unas ruinas mayas, eh, incluso dentro de una de misma ambientación podías ir variando completamente. El, la primera fase, que era el rollo bosque, las primeras pantallas es en un bosque de un tamaño normal, pero luego hay algunas que pasas a ser como un liliputiense y ves arañas enormes, y vas por hojas que, que son enormes, tú eres ultra pequeño, o sea que aún así, dentro de la misma temática eran muy variados. Y los enemigos también, hay como unos diez y muchos, creo que eran 14 enemigos diferentes, muy diferentes a la hora de también cargártelos y bueno, la banda sonora todo en general en su época fue bastante fue bastante increíble, claro también hay que tener en cuenta que el, que, los, que el direct, los directores de sonido, los compositores habían participado en, en otras en, en otras producciones como Alex Kidd, Ingenia B World, eh, las versiones de Master de Sonic 1 y 2 el range of Shinobi y SWAT Pues eh, oh, más había Altered Best, Strider, Stillage of Rage O sea. Sí, sí. O sea, sí, no luchos, precisamente, ¿eh? Sí, sí, o sea, eran juegazos. <risa> o también la saga Phantasy Star de Mega Drive y de The Master y de Masters, el, sí, sí. El, Los Columns. Eh, y los últimos Sonic de Mega Drive, Sonic 3 y Sonic Knuckles. O sea. No sé, eh, es un juego que. que además. Hace, hace relativamente poco, en el 2013, me sorprendió ingratamente, pues ya sabéis, tengo que protestar <risa> con, que hicieron un remake, hicieron un remake para el Castle of Illusion y lo hizo, participó bastante gente del, del grupo original concretamente la, la, la game designer esta, la de Mirin y el juego a nivel visual y a nivel sonoro era la hostia, o sea, era una pasada era increíble, pero falló en el tema de la programación a nivel de de la jugabilidad, el, el salto es lo peor <risa> y te caes, no, los colaires no están bien cuadrados. sabes que no está ajustado y me sorprendió porque dices, habiendo sido mucha más gente ¿no? en este segundo proyecto, en este remake y habiendo participado, pues una de las cabecillas pensantes de. y siendo la productora, porque aquí hizo de productora, no hizo solamente de game designer. O sea, tiempo, siempre. Sí, sí, y no sé, sí, no sé. le a le pulir, simplemente. Sí, sí, porque es eso, es pulir. Es, es el hecho de decir es que este salto no, O sea, el juego no tendría que haber salido así. O sea, es preferible que hubiese salido con una pantalla menos o con menos contenido, pero con eso. O sea, lo que nunca puedes hacer es, es sacar un juego en el que falle la, la jugabilidad. Hay pilares que, que puede. O sea, que son fundamentales. Y luego hay otras cosas que ya se construyen encima. Pero. Un pilar es la jugabilidad, por muy bonito que sea, como es este caso. Es bonito, es precioso, es, es, es bucólico, es, es una caña, tiene además ideas que mejoran el original. O sea que a nivel, a todos los niveles es, es, es, es un paso adelante, pero a nivel más importante es un paso atrás bastante. Pero bueno, ya está, ya, ya, está, ya me he protestado Ya me este he extendido... Yo ah, quería a preguntar una cosa, que ¿Diene? la comentaste tú antes. Has dicho que... que bueno, yo es que pensaba que aparte del mundo y marca no tiene nada que ver. Pero has dicho que los Illusions tienen relación con, con el Quackshot. ¿no? Sí. ¿Por algo de historia de los juegos? o No, o es, dentro de... es, es... Es porque quisieron hacer como una... Como una especie de... ¿Cómo te lo diría? Sello sello barra saga, ¿vale? de decir, sí. estos serán los videojuegos de la, del sello este. Entonces, era del sello I Love y los, los hacía vale. el mismo estudio. Entonces, se nota por la calidad gráfica, por la calidad de la historia, por la calidad juego del sonido, tío. por la calidad del juego en, en, en sí, por el diseño de, de las pantallas... Sí, los acabados, todo. Claro, porque además... No, el diseño... Dime, dime. Dime, no, di, di, tú, por favor. No, no, y lo del diseño me ha gustado porque estaba viendo la el vídeo mientras estaba hablando que tiene un montón de el fondo tiene un montón de detalles animados y todo eso y había un momento que ha pillado un ítem que está súper gracioso que te voltea la pantalla y estás jugando de al revés te sí. estás jugando boca abajo a mí eso me provoca una hernia en el cerebro o sea yo no soy capaz pero, sí, sí. Eh, pero está súper gracioso digo oye mira el diseño de teatro estaba bastante bastante bastante feliz". sí sí porque ves ves como a ese nivel o sea ya te digo eh, la, la, la, la mujer está la, la Emily eh, uh -huh se notaba que era una tía con un cerebro privilegiado porque una de las, uno de los pilares también muy importantes es que cuanto más se hace ese pilar el juego más, más potencial tiene para, para ser un, un boom de ventas y es en el, en el diseño del juego ¿sabes? O sea, hacer, hacer un juego, por muy bonito que sea y muy bien programado que esté si es aburrido, es aburrido yo me he encontrado con muchísimos juegos que pues, están, bien, están bien programados, juegas y tal y dices y gráficamente, hostia, está muy bien ya, pero llevas jugando a lo mejor 5 minutos y te estás durmiendo, dices? Y cuando ya juegas una hora, dices, madre mía, pero qué pero que, o sea, te está agobiando a jugar. Y en este juego, no, en este juego continuamente te estaba incitando a jugar, te estaba haciendo darle al cerebro, este item que tú dices, tienes que usarlo en momentos determinados, ¿vale? De una forma determinada, para eliminar enemigos que de otra forma no puedes eliminar, para acceder a sitios que de otra forma no puedes acceder, entonces... Es muy orgánico. Eh. El, el, el diseño de los niveles también te estaba, estaba diseñado de forma de que no te agobiaras a la hora de ir saltando de plataforma en plataforma. Porque siempre había un enemigo o algo que era un desafío, pero no te penalizaba, ¿vale? Era, era como, ostras, estoy viendo que este enemigo que sale por aquí, si salto y le salto encima, a lo mejor puedo llegar allí, porque no veo ninguna otra plataforma que llegue allí. Siempre te estaba como manteniendo activo, de, despierta, de, estate atento y, claro, eso te estaba jugando y no te dabas cuenta de que nunca te estabas frustrando. No habían recursos baratos para alargar el juego, como que mueras rápidamente, de manera injusta, ¿no? No habían enemigos escondidos que en un momento dado tú sabes y te dan y la única forma de que no te den es que sepas que está, o sea, que hayas muerto antes para, ¿sabes? No, ahí siempre te podían llegar a dar, pero... Dependía de tu habilidad, siempre dependía de tu habilidad. E incluso cuando usaban ciertos recursos, como volverte a hacer recorrer un camino que ya habías hecho antes, es un recurso barato, es un recurso que te frustra, que dices, si ya he ido para allí, ¿para qué me haces volver? Ellos te, siempre te bonificaban, era, a ver, ¿cómo lo hago? Para mantener al, al, al usuario contento. Entonces, si a lo mejor tú tenías que haber ido a un sitio y luego tenías que volver, y a lo mejor era un sitio que era elevado, pues te recortaban el tiempo, te decían, vale, pues ahora por ejemplo todo lo que había sido antes escaleras se hace llano y bajas flipa. sí, ha salido también. Bajas flipa, entonces el tiempo es menor. Además te voy a poner ítems de, de, de puntuación y te voy a poner ítems de vida. Estás bonificando, le estás diciendo, bueno, te hago pasar por esto, pero en realidad es un premio. Entonces, claro, en realidad te estás, recorri estás recorriendo el camino que ya habías hecho. Reaprovechando pantalla. Estás reaprovechando pantalla, pero el usuario no se quema porque a lo mejor te encuentras algún ítem de vida, te encuentras algún ítem de más puntuación, y entonces dices, bueno, mira, al menos puedo pillar esto y tal, y ya tengo más energía. Todas esas cosas que muchos muchos desarrolladores hoy en día no, lo, no, no, no se dan cuenta, es muy, son muy importantes. De hecho, esta mujer se nota, de que, se nota su sello porque es la que está detrás también de, de la saga Kingdom Hearts. Y la saga Kingdom Hearts es súper densa es, está muy bien elaborada. Y claro. ¿Qué pasa? El primero sí. El resto... <risa> Dejémoslo ¿eh? ahí, eh. Dejémoslo ahí. A mí me gustamos, ¿no? ¿Por qué no? no, no es que vamos sea. a continuar, que si no nos pillarán. Sí, no, yo ya acabo Exacto. hace rato. Hace no, no, <risa> rato. Okay, vamos a continuar con el título de Victor. Que nos ha traído ahí porque... Otro ilusión. Otro ilusión. He traído, en cierto modo... Un juego, pero que no es que sean tres juegos, ni nada, pero bueno. ¿Qué? Saludos a Sonukais. Ey. Ay, ¡Ey! Y a Ale, que te Sí. Yo. Te tengo en el Twitter. He traído el of Time, por varias razones. Primero, porque me salgan. Sí, porque... <risas> ¡Primero a vacilar! segundo exacto para vacilar especialmente después la... a mostraros que cuando se hacían está? las cosas también la que venía exacto, con unas instrucciones guía no instrucciones no, guía libro de pistas <risa> libro de pistas porque en este juego Maravilla. hay unos aparte de ilustraciones super bonitos y tal a color en <risa> aparte en este juego hay un de había unos objetos creo que unas bolas rojas que te, sí. si las conseguías todas, eh, tenías el final bueno, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, el libro de pistas, lógicamente, era para conseguirlas todas. Porque algunas no eran fáciles. Por cierto, aparte del juego... Eh... La juego, no hay problema. problema. <risa> de las tenía hasta que tenía una pegatina. Y el juego... La pegatina, enséñame. ¿Y que no las usaba no Hombre Bueno, comentar un par de... Bueno, sí que, sí. Qué Pues básicamente Este fue uno de los dos juegos que salieron en... En, en PAL España En... En este Gordo Sí eh, Además Recordad que este juego es de los poquitos que salió traducido al castellano no solo la guía está en castellano sino que el, la ROM, el, el, el propio juego en sí está traducido eh, este y el, y el Secret of Evermore fueron los dos que salieron en un pack especial de Super Nintendo en... en, en, en, en, en, en, en, en España, por decirlo de manera eh, el Secret of Evermore fue de gran polémica porque se, se estaba rumoreando de a ver qué juegos salían. Se estaba... Ah, sí. Para España, sí. Entonces... Intent, creo que fue Nintendo América y dijeron, a ver... Tenemos tres. ¿Qué, qué sacamos? El Shack of Mana, que, que era el 2. El of Mana 2. El Pack bueno. Especial... Era el Secretos Mana 2. Sí, el Secretos Mana 2. Dos, exacto, que era el llamado Secretos Mana. Eh, ¿Sacamos el Chrono Trailer? No, sacamos el Evermore, que era una versión... <risas> una versión americana. Que no está mal, pero no aguanta no las comparaciones con el Y que el además no, no era nada de Secret of Mana, ni nada. Que, no, no, no, que no. además era... lo vendieron mucho como, no, no, si sí es un Secret of Mana sí. futbolista, no sé qué, por eso es Secret of Evermore. Pero el título original era otro totalmente sí, diferente, sí. que no recuerdo cuál el, era. El... Era como un maná americano, <risa> con lo que, lo, lo que significa eso, de que, bueno, era no. aceptable. No estaba mal, pero... Sí, pero bueno, en realidad no, no, es que no era, no era americano, era... era... Sí, era, era, era Japo, era japonés, pero tenía otro título bueno, en cualquier caso... No, yo yo, yo de... estaba convisto yo pensaba que sí que era, americano. Sí, sí, yo, yo no era americano En cualquier caso, de los tres... A ver, Chrono Trigger o, o yeah. Manador, pues sinceramente, no, no escogieron muy bien yeah. Pero por suerte, llegó of Time, que sin ser una absoluta maravilla teniéndolo eh, en castellano, o sea, sacándolo en castellano, y era de Enix, por cierto pues era un buen juego, era un bastante buen juego, muy curioso eh, porque algunos escenarios son sitios reales por ejemplo las ruinas de Nazca, de, de Perú eh, puedes jugar ahí, etcétera, etcétera. El título, no sé por qué, fue cambiando según, según el país en Japón era Gaia no Densetsu, o sea la leyenda de Gaia creo que sería la Densetsu de leyenda en Estados Unidos era Legend of Gaia y aquí Illusion of Time, que es. Bueno, a ver. Okay. ¿No, ¿Puedes de acuerdo o qué pasa? Sí. No. Eh, oh, adiós, Rodilla. Estos dos, que también he traído, Soul Blaze y El Terranigma, no es que sea una trilogía, pero eh, comparten mucho, muchos componentes de, de Illusion of Time y en cierto modo son como una pseudo-triología de Enix. Eh, que, bueno, pues la verdad pues la, es que mola tenerlos y, y jugar a los tres, pero bueno, que básicamente. El isnoftimer el era el, el, el, el que obviamente más, más cantaba porque, claro, el tamaño y tal. presentado? He sí. Este. Uy, uy. Y algunos más que tengo el presentado en casa, voy a traer algún día. Otras razones que he traído, básicamente era esto, ¿no? Todo Para lo que he dicho. el polvo. Sí, no, no, no. <risa> es El cartón, no sé por qué. Pues mira, el cartón se está estropeando solo. De, no bien. está plastificado. Y, y el tiempo pues, no sé por qué, lo, lo va jodiendo él solo Sí, a mí me pasa lo mismo eh, una pena eh, Este, a nivel personal, le tengo especialmente cariño porque durante mucho tiempo mis colegas iban comprando juegos y iban coleccionando y yo los veía y me, me daban cierto envidia y tal, pero bueno, decía, Follón, meterse ahí, tener juegos, mucha pasta, no sé sea qué, paso a paso pero cada vez me más hasta <risa> que un día de viaje por Andalucía y tal, encontré una tienda este juego Flipa. <risa> precintado tal, por 30 euros que me costó. Y digo, tiene que caer. Eh, me joder. <risa> y ahí, ahí, ahí, fue, ahí, ahí fue cuando caí y es cuando, cuando decidí eh, empezar a comprar juegos para colección. No, no para colección, pero decir juegos que molan, no los voy a pillar. <risa> Ya no solo para jugar, sino porque molan, y, por... y obviamente para jugar, ¿no? Pero... Y este es el, el, el juego, que por eso lo tengo especial cariño, es el juego en el que empecé la, la colección de juegos. Mira. ¿No está mal? ¿Lo vamos a empezar? Sí, sí, sí, me sí. <risa> este sí. va mucho. Y a sí, ves, sí, sí, ya ves, sí. si ya me gustan y a mí... Sí, sí. Pues nada, no, pues ya está. Yo ya lo comenté una vez, sí. que es uno de mis juegos favoritos, y tengo mucho este. Sí, este. <risa> sí es que este? el, juego, el juego ese, o sea, no es precisamente ¿Es que complicado ni largo, no te puede atacar con él. Pero, pero ese juego tiene un cariño especial para sí. mí. Tiene una ternura, tiene un. No sé, la ambientación, la música, el desarrollo. Sí. Sí, sí, sí. Es que en esa el época. Detalle del, ¿eh? digo que en esa época, los juegos de rol, especialmente los de Super. Eran muy cañeros, eran, sí. estaban muy bien es la época donada, del rol 2D sí, clásico Del, del JRPG sí. Sí. Eh. Claro, lo que pasa es que tenían, cada, tenían como es normal, cada uno sus matices Uno era súper grande, súper espectacular, como el Final Fantasy VI y todo eso Pero este le pasa un poco lo que está, del juego que estáis hablando un poco al principio, del Secret of Mana Tienen un cariño, ya no sé si es por el, el, el rollo dibujo, el gráfico que tiene La música, lo que sea, tiene un encanto especial que te, que te toca Sí, yo, yo, yo, yo por ejemplo, para mí, el Secret of Mana es el, el juego de rol con el que aprendí Inglés. Yo aprendí Inglés, pues yo recuerdo que mi nivel de Inglés era el nivel de Inglés de, pues, España... ¿Qué <risa> lo sí, sí, o sea, My name is Magic y todo eso, I am Magic y todo Maggi. esto. Sí. Sí, sí. O sea, muy, muy, muy cutre, muy limitado. Y claro, no sé quién fue un colega que me dijo: Ah, mira, te dejo uno, o sea, me, déjame algunos juegos de Mega, yo te dejo la Super y algunos juegos. Y pude jugar a. Este uno fue uno de ellos, era la versión americana. Y claro, me puse a jugar. Y es que flipé mil. Flipé mil primero por los mapeados, la cantidad de, de, de, de, de fases diferentes que había, ambientaciones, la cantidad de armas que tenías diferentes, se sí. les podía subir los niveles. Subir los niveles. O sea, a nivel de juego puro y duro, era una pasada que luego podías volar con un dragón, podías explorar más mapa, se te abría un. De RPG más... que podías jugar tres. Era el único juego que yo recuerdo que además podías jugar en cooperativo y encima tres. Sí. O sea, era una puñetera pasada. Y además era acción RPG, por lo tanto no sí. era turnos y tal, que a mí eso me empezaba a agobiar. Y claro, era muy dinámico, pero es que claro, a mí lo que me ocurrió enseguida. Fue de quedarme atascado, de decir, es que claro, no, no sé lo que tengo que hacer, no me entero de nada. Y claro, me, me jorobó, ¿no? Porque dije, no, no, es que me quiero enterar de la historia y aparte quiero, joder, ir avanzando. Y nada, me pillé, me pillé el Collins Pocket, el Pocket los nuevos, porque era así de grande. Y nada, pues a ver, en esta palabra no la sé, tiki tiki, tiki. No, esta tampoco, tiki, tiki. Y claro, al principio sí, avanzaba hiper lento porque cada dos por tres estaba mirando diccionario, pero claro, el vocabulario se va repitiendo, ¿eh? no van a usar todas las palabras de... Letra. Dragon, Sword, claro, Dungeon... Claro, ah, sí. y... Gran nivel de inglés. <risa> pero claro, en sí, claro, el vocabulario era bastante asequible, porque tampoco usaban palabras muy... Sí, aunque ¿sabes? era para niños. No, sí. Y, no y... Era como el Final Fantasy VI, por ejemplo, que era criminal, o había algunos tremendos. Claro. Entonces, este claro, de, después de estar jugando un rato, me acuerdo de... De ya, bueno, me tiré como tres meses para pasármelo, ¿verdad? Pero me acuerdo de yo ir pillando apuntes, y pillando apuntes y a pillarlos en Spanglish. Porque es que iba poniendo palabras en castellano, palabras en inglés. A medida que iba, que iba pillando el, el tranquillo sí, y. Va. Y su colega bueno. diciendo Devuelve la consola ya que te esperes, <risa> no, cabrón. Ahora es que no que me acabo que juego va. A Pérez me tendrá que dar la razón porque era el que lo comentaba. En aquella época nos pillábamos todos con el nivel justo y hacíamos todo lo mismo. Te salía la párrafa. ¡No, no, no, Pala! ¡Para allá que vamos! Ponía Crystal Pala ya está. Te da igual. Sí, Ahí y funcionaba, ¿eh? La por la mí que lo sabían y por eso lo hacían ¿Sí? así. Lo tenemos todo. Hemos dicho todo. Lo bueno, solo bien. iba a comentar esto. Sí. De que, que incluso en la versión, bueno, el del Soulbazer, la versión normalita, la, la caja normal, porque esto no se salió un... Me suena que sí que en América salió en paz. Te venía el detallazo, que está pobre, pues. para arrastre. Venía un póster con un mapa. ¡Hola! Esta pobre que se cae. Que cómo se le ocurraban y ver, cómo se le ocurren ahora. Sí, ya haremos un retro tema sobre eso. Sí. Qué maravilla tener estas cosas aún. Entonces, sí. Sí. Y suelo comentar, como anécdota de, respecto al mana, que ahora han anunciado que van a sacar una reconversión. Sí, ya, ya lo hemos hablado antes. Pero que ya les vale. O sea. Eso es que me voy a quejar, o sea. Que sea en 3D, vale. Pero te conviertes el 2. O sea, si has de reconvertir, te convierte el 1, empieza por el 1. Y segundo, de un cuarto siglo después. No te conviertas a hacer 4 de una puta vez. No, yo creo, yo creo que porque. Vamos, yo. Y además no te descarga y, y, y, y anuncian en DLCs del día 1 y es de... una mierda, eso, eso, eso sí, eso sí, sí, sí. No lo sé, yo yo porque aquí casi no, no probamos el 3. Y el 1 tampoco, o sea, yeah. probamos este. Y la verdad que a mí la idea de cómo lo están haciendo está bien. O sea, si lo hacen mejor gráficamente, pierde la esencia yeah. cariñosa e infantil que tiene este. El rollo de ternura por lo que pasa en el juego Si lo hacen muy bien Es que si no es lo que ha dicho Dani Tienes que hacerlo de la otra manera Hacerlo en 2D super recargado Un tipo, yo que sé, Odin Fere o algo así Sí Un juego así super recargado Pero es que para eso ya está el 3 Que era gráficamente 2D super recargado no, para, para, A ver, yo, yo te lo digo Yo preferiría mil veces Un juego Así como, ¿cómo te diría? Bueno, mira, es que sin ir más lejos Lo que hicieron con el Rayman cuando sacaban el Origins y todo esto, hace eso ¿Sí? 2D 2D. O sea, si quieres, <risa> 2D, 2D, 2D. si quieres mantener, ¿no? O sea, porque tú puedes mantener, aspecto, sí? tú puedes mantener la esencia y puedes mantener, de hecho, el, el, el... eso pasó con el Rayman. El Rayman realmente sí que algunos escenarios son 3D, pero te los hacen de forma que parece 2D. Pero si te, si te riges por el tema 2D, el Rayman lo hicieron perfecto. O sea, mantiene la esencia. Y en su entonces, época, sí, sí. los Raymans siempre eran punteros al máximo, cuando era 2D el primero era al máximo de, de lo que podía dar el PC en su época y que solamente hasta la Playstation no, pudo, no pudieron igualarlo, y luego con el 2, con el 2 y el 3 que ya pasaban a 3D pues eran lo, al máximo exprimía, o sea la Dreamcast fue la que lo exprimió y tal, entonces claro, si quieres hacer, de pues me voy al primero y, y hago una continuación, pero en 2D. Pues hazlo así, con unos gráficazos de la hostia, pero 2D. Entonces, el segundo diciendo de hacer algo tipo como el Dragon Dogma. El Dragon Crown. Usted... Sería genial. Sí, bueno. Dragon Crown. Sí, pero ya sería excesivo. O sea, no, se tener en cuenta que del Second de ese sudo al 3 lo que hicieron fue eso, o sea, fue recargarlo gráficamente. Ya, pero... Pero sigue haciéndolo, o sea, me refiero... Tú ves, por ejemplo, los Blood Blue o los Guilty Gear. Y ves unos graficazos 2D de la hostia, ¿vale? Que algún fondo sea 3D, pero tú ves los 2D, ves la animación, ves el, el detallismo y son sprites al fin y al cabo. Mm. Y, pero están super currados. Yo preferiría eso, yo prefería un Secret of Mana, un Second Dense 2 con unos gráficos en 2D. Currados, o sea, con más definición, básicamente. Con más definición y mejor animación. Porque sí, también, también, lo, que también. No hacer, friends, sí. lo que no puedes hacer, de que no puedes hacer, claro, ten en cuenta que la resolución va a la par de la animación. Baja resolución, menos frames si quieres. Sí, y, ya sí. te, y ya te tira. Pero que no hagas como los de Udon, ¿vale? Con el, con el Super Street Fighter 2 HD Remix. Nombre, ¿vale? Eh, de... Sí, paso de unos sprites de la resolución, no me acuerdo cuánto era, a unos, a unos sprites que eran como 10 veces más grandes, con una definición brutal, pero le dejo la misma cantidad de frames. No, tío, porque quedaba súper recortado, parecía que yo... Tosco, se eh. No, no. Entonces... Se podría haber hecho perfectamente un Secret of Mana Muy elaborado en 2D Pero eso significaría trabajar muy... más no, <risa> Trabajar no más, cómo. más ingresos o Si sea, tiras sí, pues de low no lo poly Si sí, sí. tiras de low poly Los low polys, tío, te saben A ver, si me refiero, no se hacen solos Hay un trabajo, pero a nivel de volumen de trabajo no. Low poly ya. y 2D Más elaborado, es que no Sí, por eso, sea, no. los pocos ratos que, que he visto mía, ¿no? Diría que crítica, Pero yo creo que a lo mejor Dime, dime no, que decía, se me contaba de que por los pocos gráficos que he visto, diría no te digo una Play 2, pero por una Play 3 lo tiraría seguro. Y ya gastar una Play 2. Sí, si lo un play poco, play De hecho, también. yo pensaba que era para, para sí. la portátil y para la DS. Sí. No, no, es que también sale para DS. O sea, que seguro que han hecho el de DS y luego copiar y pegar el de. Sí. El sí, no, play bueno, 4. Pero, pero ni para la 3DS, porque me refiero, a la 3DS puede mucho más que eso. Ya, ya, ya. Pero que, que... Es que, no, no, es que yo pienso que eso correría en una DS bueno Una DS no, pero, pero sí eh, que. Estamos apretando, ¿eh? Pero una, una Play 2, una Play 2 se, pesa, se peta ese juego. Una Play 2 te sobra. Tú juegas de Bouncer o a cualquier juego de ah, Play 2 Bouncer, que, bueno. que tiene unos graficazos que tienen más polígonos, tío. Solo un personaje que todo el escenario ese que lleva ahí. <risa> o sea, ¿Ese no sé, uno sé, yo uno también de, de pienso. Gloria, eh, ¿eh? Creo que los que habéis jugado al juego este, eh, por, por la trama de la historia, lo que ocurre en el juego y cómo la explica y cómo lo desarrolla, y los giros que hay, el, un exceso gráfico pierde la esencia de esa... Yo no... Es lo decir, creo. si lo hace, no sé. Yo no creo porque en su época, para mí era un exceso gráfico. O sea, en su época, pues yo era, 3. El, el, el, el el 2... Porque ese del que estamos no, hablando, de que toma la 2 Aquellos eran unos gráficos de la hostia sí, O sea, sí. ahora el equivalente Serían unos gráficos muchísimo más bestias Sí, si, si quieres si el, el Crown ese, ¿cómo se llama? El, el Dragon's Crown el, el... Digamos, a, Crow. a lo mejor el Dragon's Crown no, pero sí que un juego, yo que te digo, como el Rayman, el Rayman, el Rayman tiene unos gráficazos de la hostia, pero buenísimos, súper bien animados. Haz una, no una cosa así, hace unos gráficos que sean 2D, que estén súper bien hechos y que a lo mejor mezclen 2D y 3D. Puedes llegar a hacerlo uh -huh. y, y puedes también hacer poses cinemáticas y toda la historia. Se pueden hacer de maneras mucho más, mucho menos baratas como esta. Es que esto lo veo como muy barato, muy cutre, muy. Ah, lo sacamos y. No. Yo lo he visto bien, y, y, y, y un ejemplo lo no tienen las reacciones de la gente. La gente casi se queda ahí, pillada de la cabeza. De, de, bueno, pero pero al, eso es al, al lo que A mí me gusta, ¿eh? pero eso es lo que decimos. Cualquier cosa que tenga el nombre secreto humana la gente se va a ir de la Claro, claro porque piensa que ya veremos lo que ocurrirá con el Final Fantasy VII. Pues que <risa> nos no, si queremos, queremos suicidar todos. Sí, sí, sí. <risa> va a vender a, por, a porrillo, pero va a ser un buen. Truñal. Yo, en <risa> plan estoy. <risa> pues vamos a pasar al retrotema cha, cha, cha. ya, nos queda poquito tiempo, y bueno, el retrotema es... Los Street Fighter X estaban bien. <Risa> <Risa> ¿Qué ¡Córtale, chúrtalo, ¿Sí? chútalo, chútalo! Sí. <Risa>